SIL Vert SIL! SIL. You're a genius me. SIL. Siempre la misma monserga, sargento Cierra la boca Esta monserga es tu historia Debería recordaros por qué estamos luchando Pues, si el pacto quiere eliminar esta parte de mi historia Por mí, vale <risa> Mejor ella que nosotros Pídeselo con educación cuando los veas, Vicente Seguro que te hacen el favor Vamos a bajar, ya, ya, ya, más cerca, Yanquis, Mendoza, vamos ya. Espera aquí al capitán y luego pasa dentro ¿Señor? Vale, vamos Y es raro, ¿no? Mire, fíjese Algo le ha abierto el pecho y le ha revuelto las tripas ¿Qué es eso? ¿Marcas de plasma? Sí, no sé ¿Y si ha sido un accidente? ¿Fuego aliado o algo así? ¿Qué hay, sargento? Parece una patrulla del pacto. Unidades de élite, todos muertos. Precioso. ¿Un amigo? Muy conocido. Bien, abramos esta puerta. Deje, señor. Pero parece que el pacto se ha esforzado por bloquearla. Hágalo ya. Sí, señor. Esto me da mala espina. Chico, a ti todo te da mala espina. Capitán, sargento, ¿podéis oírme? ¿Qué pasa, soldado? Tenemos contacto. Son muchos, pero no son del pacto. No podemos hacerles frente. ¡No! ¡No! Cabo, ¿me recibe? ¡Cambio! Mendoza, ve donde el segundo pelotón... Y averigua qué diablos pasa. Pero, no me conteste, soldado. Te he dado una pero, orden. Escuche. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene, Mendoza? De todas las partes. No sé. Ahí, mire. Quieto, <risa> ah, uh, <risa> quieto. <risa> Qu A por ellos. Ah, no. Señor, estamos rodeados. Maldita sea, Jenkins. ¡Dispara ya! Son demasiados directos. Marine. Uy, ¡Qué locura! ¡Vuelve aquí, Marine! ¡Es una orden! aquí Señor, gracias a Dios que ha venido. Llevamos horas aquí perdidos. Cuando perdimos el contacto con el resto de la misión, nos dirigimos al punto de encuentro y entonces esas cosas nos atacaron. Tenemos que salir de aquí. Hay una gran torre a unos cientos de metros de su posición actual. Intente salir de la cubierta de árboles y plantas y podré acercarme a recogerle. Saludos, soy el monitor de la instalación 04, chispa culpable 343. Han liberado a la flot. Mi función es impedir que salga de aquí, pero necesito su ayuda. Vamos, por aquí. el índice antes de activar la instalación